Convertir a curvas, ¿esto para qué sirve? Es una medida de seguridad para que los archivos ya finalizados y aprobados por nuestros clientes, al ser abiertos en una computadora distinta a la que se usó para realizar el diseño, se puedan usar sin ningún problema, ya que existe la posibilidad de que se reemplacen las fuentes tipográficas que se usaron. Si no se convierte a curvas los textos utilizados en nuestros diseños, se corre el riesgo de que nuestro diseño cambie de forma abrupta. Y aún peor, si el diseño es destinado para impresión y no se toma esta medida, posiblemente nos estaremos metiendo en un gran problema. ¿Cómo se hace? En Photoshop, clic derecho sobre la capa que contiene el texto, rasterizar texto. En Illustrator, seleccionar texto, menú texto, crear contornos. En Corel Draw, seleccionar el texto, menú objeto, convertir a curvas. Después de convertir a curvas, no olviden crear una versión distinta del archivo utilizando el comando guardar como, que nos permite crear una versión distinta al archivo original simplemente añadiendo la terminación curvas, para evitar dañar la editabilidad de los textos de los archivos originales.